Y para el canal de YouTube también. Excelente. Estamos en vivo. Son las eh, 10 con 12 de la noche. Estamos empezando esta transmisión. Es un nuevo concepto, algo nuevo que les traemos para el canal aquí en Oxlack Investigador y también en la página oficial de Facebook junto a Melissa. Melissa, buenas noches, bienvenida. Y, hola, hola. Pues, ahorita vamos a platicar a las personas qué es este proyecto. Genial, me parece perfecto. Pues bienvenida Melissa, gracias por unirte a esto que aún no tiene nombre, pero a la gente le puede poner nombre. No, o sea, no nos vamos a quedar con el mismo nombre. Si quieres, sí, le podemos decir a la gente ya qué nombre tiene. Gente, estoy aprendiendo a usar esto de StreamYard. Estamos regresando a las transmisiones, así que no se me vayan a desesperar. Eh, quiero checar un poquito. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven ve los comentarios y demás? Ya estoy entrando. Me vayan a desesperar. Ah, ya estoy entrando aquí ya. Ahora sí puedo ver sus comentarios. Listo, yo pues, bienvenidos. Dime, Melissa. Tengo que confesar que yo también es la primera vez que lo uso. Te lo juro. Entonces, cualquier ah, bueno. cosa, sí, cualquier cosa, este la vamos a ir solucionando, yo creo que en los siguientes programas. Perfectísimo. Bueno. Antes que nada, eh, ya la gente está entrando a la transmisión. Melissa, te puedes presentar y presentar nuestro proyecto en lo que voy rápidamente a Facebook y checo algo. Sí, genial. Amigos, pues con este, pro bueno, este proyecto lo teníamos pensado desde hace muchísimo tiempo Oxlack y yo. Y pues inició básicamente como una idea de videos y de repente se nos metió la espinita de hacer un podcast y como todo buen podcast, Empezamos siendo tres, una persona no creyó en el proyecto. <risa> Como todo buen podcast que tiene éxito, ¿estás de acuerdo de que todos cuentan sí. la historia de que alguien no creyó y se salió y ¡pum! tuvo éxito el proyecto. Y siempre están estas historias. Bueno, esto va a ser un podcast, estamos tratando de que sea en vivo porque nos gustaría que el concepto fuera pues que ustedes también participen, siempre toda la gente, tenemos muchas historias que contar y creo que de esa manera se va a enriquecer esto, porque básicamente vamos a tocar nuestros temas que son paranormal, en mi caso criminal, y también yo creo que podemos meter ufología y conspirativo también. Así que sean bienvenidos todos a este nuevo proyecto, es un podcast, el cual se llama Moco hasta el momento. Nos gusta el nombre de Moco por algo, quién sabe por qué, pero nos gusta ese nombre. Sí, sean bienvenidos, yo no sé si esté transmitiendo en Facebook, no sé si alguien me puede decirse... Si se está transmitiendo, pero al menos en YouTube sí estamos en vivo. Así que en la noche de hoy vamos a hablar sobre los miedos. Eh, espero que también toda la gente que nos esté viendo pueda participar en, en dejarnos comentarios sobre lo que estemos platicando y también poder interactuar con ustedes. Es el inicio de un nuevo proyecto, es eh, una nueva transmisión. Volvemos a las transmisiones, así que también vamos a tener llamadas telefónicas, quizá no en este programa, pero en el que sigue, ya que sepamos usar mejor el StreamYard, la, las llamadas van a van a estar entrando para que nos cuenten sus historias paranormales. Además, vamos a tener temáticas eh, diversas y cuando haya casos que están siendo muy eh, populares en redes sociales, los vamos a tratar también y vamos a invitar a gente de, de muchos temas que sean de su interés. Así que vamos a iniciar este proyecto. Bienvenidos sean todos. Gracias, Melissa, por unirte a esto y que nos vaya muy bien en estas nuevas transmisiones. Ahí está Melissa. Pueden seguirla en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Melissa? Así como, no sé si salga el nombre, según yo sí, pero a ver, ese, ese, ahí, Melissa, sí, con doble S E, y h así me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y yo, bueno, ya había estado aquí con Ox, me hago contenido criminal, paranormal, y pues básicamente nuestras temáticas. Pero Ox, ¿qué te parece si no quiero ser como la persona que acapara <ríe> o que quiere llevar una línea, pero sí, sí me da curiosidad saber cómo de tus miedos. No, no, Porque... aquí, aquí vas a tener que, que hablar mucho. Y vamos a empezar entonces ya con esto, ¿qué es? Eh, el miedo y qué miedos tengo yo, qué miedos tiene melissa la gente también pues nos va a decir qué miedos tienen. Pues sí, porque... mira que cuando uno está enfermo de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales, tiene un, sí. muchos miedos raros y yo creo que a lo mejor la gente aquí va a empezar a escribir sobre sus miedos y podemos identificar a algunos que estén trastornados porque bueno yo ya estoy con el <risa> psiquiatra y le he hecho algunas preguntas, me han hecho varios test y se me ha vuelto un tema muy interesante porque hay cosas muy raras en los test que hacen los, los profesionales de la psiquiatría y los miedos tienen que ver mucho también con lo que te ha sucedido en la niñez. Entonces yo tengo muchos miedos, podría decirles un miedo absurdo, quizá ustedes ya lo sepan, pero actualmente todavía tengo miedo a subirme a un elevador vamos a empezar de lo más light a lo más fuerte ok muy bien pero eso de dónde nace porque justamente como lo mencionas las ma la mayoría de los miedos nace de la infancia precisamente de los primeros seis años de vida eso lo dicen psicólogos ok entonces de ahí nacen los miedos y hay veces que si tú tienes miedo a algo tú solito puedes encontrar la raíz del problema y hay otras cosas como que ya son como miedos más irracionales que nunca encuentras el porqué. Pero tú sabes por qué, de dónde nació tu miedo a subirte a los elevadores, qué raro. Mira, qué ahora que... te voy a platicar un poco sobre la enfermedad y espero que la gente que esté viendo esta transmisión se quede hasta, lo, hasta el final, porque voy a revelar un miedo que tengo que no es, yo creo que no se lo esperan y que me ha preocupado bastante. Entonces, esto pues solamente lo sabe mi psiquiatra o la gente muy cercana a mí. Y les voy a revelar, es un miedo muy profundo que tengo y más adelante se los voy a revelar. Poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. Eh, el primero, respondiendo la pregunta de Melissa sobre por qué tengo miedo a los elevadores, no sé, seguramente tenga, tenga que ver con el espacio reducido. Cuando uno tiene ansiedad, constantemente está pensando en que le va a ocurrir algo malo, que, que va a morir inmediatamente haciendo cosas muy raras, no haciendo cosas pues comunes. Entonces, subirte al elevador no es solamente el miedo a subirme y que se truene, no sé, lo, lo que sube al elevador y que el elevador caiga, sino hay muchas formas de morir dentro de un elevador. Yo creo que eso es lo que da miedo subirme al elevador y que haya un asesino dentro de ese elevador y me haga algo, que me suba a un elevador, que se revienten las cadenas que lo suben y pues caiga y muera, subirme a un elevador y que se vaya la luz y me quede encerrado por mucho tiempo, que me suba a un elevador y que haya un terremoto y que quede entre los escombros dentro del elevador, entonces me da mucho miedo subirme a un elevador, en, ha habido ocasiones en las que, He ido a algunos eventos, congresos y demás que son edificios o hoteles de 15, 16 pisos y los subo por las escaleras. Si voy solo, los subo por las escaleras. Así que a nadie afecto, mi miedo no tiene por qué afectar a los demás. Pero cuando tengo que subirme al elevador, que voy con más personas, siempre procuro llevarme agua. El agua como que hace que tenga menos miedo, porque sé que si termino atrapado dentro del elevador tendré agua suficiente para sobrevivir algún tiempo eso es lo que me sucede cómo ves Melissa o sea pero sí es medio irracional tu miedo no porque lo primero que mencionas es entrar y que haya un asesino entonces se me hace como de esta gente que dice a mí me da miedo llegar a mi casa y que haya un tigre como, <risa> bueno. ¿Por qué habría un tigre en tu casa pero es un miedo real sabes entonces, en ese top, el número uno para ti es que haya un asesino. No, eh, yo digo que el número uno es que haya un terremoto y que me quede atrapado. El de haber un asesino, eh, tengo desconfianza de la gente. Entonces, ahí se une el miedo a subirme al elevador con la desconfianza que le tengo a la gente. Entonces, si es como subo a un elevador y ya hay alguien que sube con, conmigo, eh, le estoy vigilando las manos o los movimientos es, es horrible el, la, la, la, el problema de ansiedad mira voy a leer un mensaje un, algo que nos mandaron acá antes de que tú nos digas un, uno de tus primeros miedos de, de libre visión network que dice todavía le tienes miedo a cumplirle a la chica a la hora de jugar al delicioso me dice libre visión network fíjate que, que aunque se escuche muy chistoso los hombres tienen bastante miedo a eso, a las mujeres que les gustan, si de pronto, de casualidad, por cualquier circunstancia, un milagro, etcétera, la chica que te gusta te hace caso y que por sacarte la lotería todavía pasaran a una tercera fase, eh, <risa> sí puede suceder que uno por miedo a no cumplir, termine no, no logrando el objetivo y la chica ya no te vuelva a dar la oportunidad. Si es un miedo real, sí pasa. Esos sí son miedos verdaderos. Justamente te iba a decir, o, o sea, a mí se me hacía muy falso porque hace poquito una amiga me contaba precisamente que estuvo con un chavo que, esto a lo mejor se sale un poco del tema como de miedos, justamente, pero me, me lo recordaste. Este chavo es como un 10. Y él es como un tres. Entonces, al momento en que estaban juntos. Bueno, él ¿y por, no... qué le dio, por qué le dio chance? ¿Por qué le dio no chance? Sé. No sé. No tengo idea, pero pasó. Entonces, al momento de que iban a estar juntos, él no quiso. Y mi amiga decía: O sea, estamos como intentando desmenuzar de que todas las posibles opciones. Y una de ellas era el miedo. Y yo decía. No creo, o sea, no creo que sea por miedo, la verdad. Yo creo que hay algo más detrás. Pero ahorita que me dices que sí existe este miedo, o sea, de plano a no querer. Sí, sí, sí. Completamente. El nerviosismo cuando estás con una mujer que, que, que te gusta, que te, te pone nervioso, nada más no vas a funcionar. Entonces, sí, sí es algo terrible para los hombres, porque las mujeres piensan que eso es fácil, pero no, ¿eh? A pero se me sigue siendo medio falso. O sea, tú, como mujer que pase eso, piensas que la, el problema eres tú. No piensas de que ah, le doy miedo, ¿sabes? O le da miedo. No, siempre sí, el, el problema va a ser el, el hombre ¿eh? en, en esas circunstancias. No sé si alguien aquí le haya sucedido algo así. Déjenos un comentario, se lo voy a leer. Porque Melissa no cree que hay ese tipo de miedos también. Melissa. No. Cuéntame sí. uno de tus miedos. Vámonos con los live. Ok, este es bastante irracional, yo lo sé, pero en verdad es un miedo real. Yo le tengo mucho miedo a Mike Myers, el de Halloween, pero miedo al grado de que ahorita ya lo he superado un poco, pero yo cada que eran vísperas de Halloween, yo de verdad, genuinamente, yo pensaba que él iba a venir por mí. O sea, yo salía de mi casa y revisaba a todos lados de la calle, o cerraba la puerta y hasta ponía como cosas en la puerta por si quería entrar. Yo le tenía pánico. Yo sé que es un, un personaje, pero en mi cerebro no, no estaba como de esa manera. Mi cerebro lo codificaba de una manera diferente. Ya me explicaron más o menos que él busca como a gente de su familia, ¿no? O algo así. Entonces, hasta donde yo sé, no tenemos ningún parentesco sanguíneo. Y fue como superé de que el hecho de que cada octubre él iba a venir. Y <ríe> bueno, o sea, eso es un... yo creo que de niña te espantaron en el lugar del, del robachicos o del hombre del costal. Te decían que iba a venir Myers o algo así. Pues no, es que para mí fue muy impresionante. No, yo no sé, creo que fue un miedo adquirido ya de grande. ¿eh? Para mí fue bien impresionante ver como el tamaño que tiene. El y tamaño como... que tiene. <ríe> sí, sí. <ríe> Está súper grande el tipo. Entonces, de verdad me da miedo. Justamente hoy puse en, en Instagram que como que para que adivinaran si me daba miedo o no y nadie me creyó. Y la gente me mandaba mensajes de que ay él ni da miedo y no sé qué. Pero, o sea, en verdad es un miedo real. Jamás he podido ver una de sus películas. Yo siempre pensé que iba a venir por mí. Y justo hay un tipo aquí en mi ciudad que se disfraza de él cada octubre y Ajá. la primera vez que yo lo vi, entré en shock, así de que me dio un ataque de pánico, no podía respirar y ya he tenido varias experiencias con la gente que se disfraza de él y que de repente se aparece. En octubre la gente le da por disfrazarse, ya sabes, como que anda ahí suelta en la calle. Y cuando es de él, yo me, me, me espanto mucho. Mira, dice libre visión Network. No manches, él está en Gringolandia, ¿para qué va a venir por ti? No, es que melissa también está en Gringolandia, ¿no? Sí, sí, y es que eso, todo, o sea, que lo digas, todavía sé que me dé más miedo. <risa> justamente, o sea, si hubiera una frontera que evitara que venga, pues yo estaría tranquila de la vida. Pero justamente de camino a mi casa es como ir por un bosque. Y de hecho también tengo miedo de que de repente por ahí aparezca el hombre polilla. Y bueno, es como ir por un bosque... Y por una como carretera bien oscura, casi no hay luces como en México de que en las carreteras, ¿sabes? No hay nada, entonces vas a oscuras con las puras luces de tu carro y me da mucho miedo. Y las casas pues americanas son como las que salen ahí en Mike Myers, entonces creo que no es un miedo irracional. ¿Crees que no? Bueno, sí a mí sí me, pare... <risa> me parece que mi miedo al elevador tiene mucho más razón que el de Mike Myers, pero a lo mejor lo vinculas con asesinos, ¿no? O sea, ¿tienes miedo de estas personas que se vuelven locos y que pudieran hacerle algo a las mujeres? No, o sea, es con él. Solo, tú tienes, Ajá. tu problema es con él. Sí, o sea, si no existiera, si dejáramos a Jason y a Freddy, y yo feliz. Dice Gerardo Benítez, ¿es verdad lo que cuenta Oxlack sobre el miedo en la intimidad? Eh, me dice Dana también, dice Dana, tenía aquí, a mí nunca me dio miedo nada de niña, solo exponer en público, jeje, y ya más grande a las alturas. Sí, exponer en público, ¿cómo era de temerle, no? Cuando te dejaban los maestros exponer. Sí, ese es un miedo bastante común, ¿no? Y bastante difícil de superar también. O sea, no cualquiera sobrepasa ese miedo. Fíjate que yo también le tengo miedo como... Uh, así como a uh, subirme a un escenario y hablar con, con gente y todo esto que ya me ha tocado hacerlo, pero cuando lo hago estoy súper nerviosa, yo estoy temblando por dentro. Dice, dice Marco Miguel, es Michael Myers, no Mike Myers. ¿Cómo está eso, Melissa? Sí, yo sabía cuando lo dije que me había equivocado. No. Quise seguir y fingir que no había pasado dije... Pero o sea, gracias Marco Por recordarme mi error O sea, el de la película Porque yo, fíjate, no las he visto Se me han hecho No las he querido ver A pesar de que Pues manejamos estos temas Pero se me hace como muy De un asesino mata gente y se acabó O sea, no le veo más chiste No las he querido ver y desde No sé, desde salieron desde los ochentas no he visto ninguna. Entonces, ¿se llama Michael Myers? Es que hay un tema con eso porque también tiene el mismo nombre que Austin Powers, ¿sabes? Entonces, siempre que lo mencionas, como que la gente dice, pues, ¿de cuál estás hablando? Pero entonces no sé la manera correcta. Yo, miren, entre más alejada esté de ese tipo, mejor. Entonces, <risa> mucha información no les puedo dar. Pero sí, creo que sí, está correcto Marco. Dice, humor negro, no apto para mariquitas. Bueno, así se llama en YouTube. Dice, yo le tuve miedo a Jeepers Creepers cuando salió la película y tuve pesadillas. ¿Has visto esa película? ¿Cuál es ese? No, no, pero sí, hay como una oleada de estos personajes que salieron como que al mismo tiempo, ¿no? Cuando se empezaba a hacer más común el cine de terror. pero yo, ¿Sabes? Todos estos tienen como la forma de, de ser asesinos seriales de personas que acechan a otras personas en el camino ya sabes estas personas que van a visitar a otras y en la montaña se le descompone la camioneta son el típico de, de las películas de terror que, que me gustan esas ideas esas películas fíjate que hace poco vi la de las montañas se escuchan cómo se llama esa las montañas escuchan no, algo no así sé. Es Ajá. trata sobre una familia que son caníbales y entonces empiezan a raptar personas que pasan por el camino y se las comen. La, las, las montañas escuchan algo así. O sea, a ver, ¿esa película es nueva o cuándo la viste? No, esa ya, ya tiene tiempo, pero está basada en hechos reales. En un tiempo en, en Inglaterra me parece, o en Escocia, Escocia. Sí, Escocia. Eh, hubo un, una pareja, una, unas personas parejas que comenzaron a irse a vivir solas a la montaña. De hecho, estaba cerca a la playa, lo que leí la historia original, y comenzaban a tener hijos. Y como ellos no tenían contacto con otras personas, solamente se alimentaban de lo que había por ahí y los hijos iban creciendo, los hijos iban teniendo relaciones entre ellos. Y fíjate, comenzaban a, a nacer, pues, con deformidades. Ajá. Entonces, se convertían literalmente en monstruos. Sí. Y toda esta familia empezó a crecer y todos con deformidades y acechaban a, las, eh, a los turistas que iban rumbo a la playa. O, y otra, otra de, la, de lo que leí por ahí decía que en carretas, yo no sé en qué época haya sido, pero que... A, a, como que acechaban a las personas, les quitaban sus pertenencias y a ellos se los comían. Entonces se trataba de una gran familia que se alimentaba de, de las personas que pasaban por el camino hasta que se dieron cuenta y literalmente sí fueron a buscarlos y vivían en cuevas y todo esto. Y pues ya sabrás. O una sea... historia real. Camino hacia el terror, mira, me dice Humor Negro, Camino hacia el Terror. Se llama así y también las colinas se escuchan, algo así. Las, ok, pero ¿es nueva esta película o no? No, no tan nueva, es que... Estas, ¿Dónde la viste? Estas películas son como de los noventas. Oh, ya, ya, ya. Que aquí el terror también, pues, es el incesto, ¿no? Que vemos que todo va para mal desde que dos personas deciden irse a vivir a una montaña. O sea, desde ahí yo creo que todo indica que va a ser uh, una mala historia, que va a acabar mal eso. Pues que hay muchas personas, fíjate que a, a pesar de que son películas, hay muchas personas que tienen desórdenes mentales y comienzan a hacer este tipo de, de cosas terribles. Hay un sinfín de historias abominables que no podrías creer. Si bien el miedo, que es el tema de hoy, eh, va referente más a lo desconocido, el hombre le tiene miedo a lo desconocido desde la prehistoria, el hombre en sus primeros temores precisamente era el que había más allá, eh, si ustedes vieron de pronto alguna película donde se pudiera ver cómo se creó el fuego, estos hombres le tenían miedo al fuego cuando caía un rayo y se incendiaba un árbol, etcétera, Comenzaban a tener miedo de todo lo que veían y todo lo nuevo que llegaba, ¿no? Eh, incluso también cuando hubo la conquista en, en América, cuando llegan los navíos españoles a las costas de Veracruz en México, eh, tienen miedo los, los indígenas, de aquella zona, y dicen que cuando, cuando los barcos hacen estallar los cañones, los indígenas se desmayan del, del terror, del miedo. Entonces, el miedo viene a partir de lo desconocido y poco a poco se va transformando y desarrollando. Si a mí me han preguntado muchas veces que desde cuándo hay fantasmas, siempre los ha habido, quizá no hablemos de fantasmas que den miedo de estas personas que mueren y, y vienen en espíritu a espantarnos, sino los fantasmas pueden ser también eh, cualquier cosa desconocida eh, de cualquier hombre en cualquier momento, ¿no? El miedo nació con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú qué piensas de esto que muchas veces se dice? Y es que las historias de este tipo, bueno, antes que nada, la película que me comentas está basada en hechos reales o no? Sí, sí, está eh, basada en hechos reales. Camino hacia el terror. y, y no, Es que también, ¿sabes? Tiene un, un nombre en inglés y siempre le cambian al español muy, muy diferente. Entonces, yo me la sé como las colinas escuchan o algo así, pero en inglés. O sea, es el, el título en inglés. Y en español se llama Camino hacia el terror. Me, me, por ahí me dicen que hay alrededor de dos películas sobre eso. Sí, de repente hay películas como muy parecidas. También mencionaban como la masacre en Texas. Bueno, antes de irme por otra, por otra línea de conversación, te iba a preguntar, ¿tú qué piensas de que las películas, por ejemplo, que no están basadas en hechos reales y que cuentan una historia así como bien aberrante, como bien horrible, ¿piensas que eso salió de la mera imaginación del director y las personas detrás de la película? ¿O crees, como yo, yo sí pienso esto, que es porque en realidad sí pasó algo así. Sí, hay muchas películas de terror que son basadas en algo. Si bien de pronto hay mucha fantasía en algunas de ellas, siempre, en su mayoría, eh, son basadas en algo, en hechos. Entonces eso es lo que da más miedo. Sí, justamente yo pienso eso, como que la imaginación se forma a través de cosas que ya existen. Entonces, siempre que vemos algo, por más horrible que sea, es algo que en realidad ya pasó. O bueno, esa teoría tengo y la he compartido con más personas también. Miren, aquí está, dice, eh, las películas que son basadas en hechos reales, dice Luis Cruz Mejía, sí. Luis Segundo dice que sí es camino hacia el terror. Eh, aquí, Libre Visión, que, que está muy activo en el chat. Le agradezco a toda la gente que esté comentando y apoyándonos dice soy sádico porque me gusta ver cómo letterface mata a todos en la masacre de texas el principio yo no he visto tampoco sabes es que la de, de asesinos no veo melissa tú has visto esa de masacre en texas Sí la vi y hay un tema que yo tengo muy fuerte con esa película esa película se basó en la historia de un asesino serial y bueno, en la película vemos cosas bien feas como que matan gente y se la llevan y con, les quitan la cara y con la cara se hacen máscaras. Bueno, esto, estos tipos, creo que es una familia, no recuerdo porque es muy vieja, pero está basada en un asesino que nada más mató a una persona, me parece. Y todos los muebles que hacía con las pieles eran de personas que sacaba del, de sus tumbas. entonces sí, es la historia de Ed Jane, ¿no? Sí, pero a mí, la, honestamente, me, me desinspiró un poco el hecho de pensar de que, ah, pues en realidad no mataba a nadie, nada más lo sacaba de sus tumbas, ¿sabes? Pero la película sí te la pintan como de una manera más horrible, que me gustó más. Yo por eso llegué a la historia de él, pero a la historia de él es como... Nie". Sí, claro, es que impactó mucho porque precisamente cuando la policía encuentra el lugar donde <coughs> desmembraba los cuerpos que él sacaba del, del panteón, impresionó bastante que había un rostro, un, una cara completa como una máscara, pero esa máscara se la había quitado a, la, a, a una tendera del pueblo. A ella sí la rapta y a ella sí es la que le hace todo esto. Y también se impactan porque tenía trastes, por ejemplo, platos que eran cráneos de personas, eh, también hizo un sillón por ahí, he visto una, una foto de un sillón co cosida con piel humana, entonces Ed Jane tenía un problema ahí psicológico con su mamá que sí. es que la odiaba cierto? Ajá, Tenía un problema muy fuerte con su mamá pero justo mi set sed Oslag, de así conocer como la psicología detrás de un asesino me llevó pensando que él mató a muchas personas y que no sé es que a mí como que me obsesiona más cuando un asesino tortura a sus víctimas y cuando tiene muchas víctimas sabes y luego conocer su historia que nada más mató a la dueña de la cantina esta y que todos los cuerpos con los que hacía sus muebles y las máscaras eran simplemente desenterrados del panteón sí fue como y creo que muchos mucha gente como fan de estas historias de asesinos comparte es como si hablamos de charles manson que también es un tema bien debatible exacto y que no mató a nadie eh, acabas de decirme Melissa, que a ti te gustan más eh, estos asesinos que matan a mucha más gente y hacen sus muertos no, muchas más no no, no no no no dije para nada eso digo que me da más curiosidad estudiar un caso así que un caso como el de ed jane que sí eh, pensar en las cosas que hacía eh, pues te genera cierta intriga pero no es lo mismo para mí como alguien que tiene más víctimas exacto exacto te voy a voy a decir que sí fingir que no <risa> no pensé que que tú estás como que muy en la mente como no sé muy oscura van a poco a poco a conocer a melissa y melissa tiene unas ideas bastante bastante oscuras. Eh, Ed Jane sí fue impresionante por lo de la máscara, la piel, esta máscara de piel que se ponía, porque también se ponía senos, le cortaba, le cortó los senos a la a esta y también se los colocaba, como si fuera un traje humano. Impresionó por eso, pero vinieron las películas de Masacre en Texas y demás eh, textos que hicieron mucho más grande... Eh, historias de asesinos seriales que hacían ese tipo de cosas, pero como dice Melissa, Ed Jane no fue un asesino tan uh, aberrante como muchos otros que ella conoce Sí, como lo, hubiera, lo hubiéramos imaginado, digo, en la película sí te lo pintan de una manera bien intensa y la realidad es totalmente opuesta pero pues no deja de ser algo real, pero justamente la película que tú me platicabas me hacía que hacía como más check con masacre en Texas, ¿sabes? Como que fuera toda una familia de monstruos o de gente así con deformidades que se come a, a turistas y a gente que está pasando por ahí por la carretera. Voy a buscarte el título. Bueno, se llama Camino al Terror, lo puedes buscar y está, está interesante. A mí me gustó. Hay una película de los años 70 y después hay un remake eh, como de los 90 y creo que la han vuelto a hacer... En los últimos años aquí comentó javier medina que en el pasado había libros con cubiertas de piel humana tú sabías eso me parece que sí honestamente no tengo así tanto conocimiento al respecto pero sí sé que existían dice jorge mancilla tengo miedo hablando de los miedos hay algunos que tienen miedo y es que hay miedos de diferentes cosas no hay tan absurdos como el miedo de subirme a un elevador pero hay otro, mira, te voy a decir otro de los míos que podrían sonar curiosos, pero no sé si sea miedo, también es mental, también es porque necesito o necesitaba al psiquiátrico, el psiquiatra, <risa> pero miedo a hacer del baño en otro lado. Yo no puedo hacer del baño en otro lado más que en mi baño. Entonces yo no puedo ir a ninguna casa de visita, no puedo quedarme a dormir en ninguna casa porque tengo miedo de... No miedo de que me dé miedo el baño, miedo, no sé, no quiero hacer del baño en otro baño que no sea mi baño o un baño especial para mí, es una sensación muy fea que, que da, no sé si a alguien le pase o, o a cualquiera puede hacer del baño en donde, donde le den. O sea, es como que tu cuerpo se bloquea y simplemente no quiere o cómo. Fíjate que un día me traumé porque yo creo que sí me traumé por eso. Un día fui a un campamento cuando iba a los scouts y, y ese campamento fueron muchos scouts de, de, de la República Mexicana, entonces éramos muchísimos y solamente había baños, no sé, como siete baños para todo el campamento que era gigantesco y yo el primer día pues la, durante el día no fui al baño, todo tranquilo, ya en la noche me dan ganas de ir al baño y ahí voy con, con la lucecita, con una lamparita, porque era un campamento en el Campo Escuela Nacional en Mestitla, Morelos. No, a, no hay luz o pues, está todo oscuro. Entonces, voy al baño y abro la primera puerta y no te puedes imaginar eso monstruoso, popodrilos, Ay, no. ca caimanes <risas> gigantes, así saliendo de las tazas. Y, y tuve que abrir, no sé, eran como cinco baños con sus puertas. Tuve que abrir uno por uno. Y no, cada vez era peor, cada vez era una escena del crimen terrible, no solamente hasta arriba, ¿no? No solamente rugían los coco, los popodrilos, sino que estaban estallados sobre las, las paredes, así que no pude hacer, sí me bloqueé, pero lo malo es que no había dónde más hacer, el campo escuela está literalmente como alejado del, del poblado, está como una media hora caminando, unos 40 minutos caminando y el siguiente día no hice y el siguiente día no hice y al siguiente día que fue el cuarto en la mañana no ya no podía, tuve que ir corriendo desde el campamento hasta el poblado y fue horrible, entonces yo creo que desde ahí ya no quise hacer jamás en ningún baño ¿Y no se te hacía más fácil hacer así como entre los árboles? Ahí, ahí no, o sea porque los scouts estamos acostumbrados a hacer entre los árboles Ahí no, porque todo el la área de acampado era bosque y entonces donde querías ir ya te encontrabas una tiendita, ¿no? O sea, no no había lugar, por más lejos que te fueras había tienditas, había scouts por ahí escondiditos, o sea, no, no es la privacidad que uno desearía. Ay, qué horrible, yo creo que en eso sí soy, mi cuerpo es bastante flexible, yo sí, o sea, yo puedo hacer del baño donde sea, donde sea, una vez... Hice el baño en el patio de una casa de no, no sé quién era la casa, pero estaba yo con una amiga y era como andamos caminando en la calle y estábamos perdidas. Esto fue en una isla, ok, y era como que normal andar caminando en la calle y hay muchas casas como sin gente. Entonces nos metimos al patio de una casa que yo quiero pensar que no tenía gente y ahí hicimos el baño en el patio de una casa de desconocidos. Claro que por esto pudimos, pudimos haber ido a la cárcel, pero, pues habla de que yo, a mí no, eso no me da miedo, Ox, pero creo que en los hombres es más común. ¿Quién sabe? Yo creo que puede ser. Mira, Alejandra Villanueva dice, yo conocí a un amigo que también no puede hacer del baño en otro lado que en su casa. Dice su novia que iba a su casa a ir al baño y regresaba con ella. ¡Qué loco! O sea que estaba con la novia en su casa y que para ir al baño iba hasta su casa, hacía del baño y regresaba a la casa de la novia. Hay algo que nos pasa a todas las mujeres y es que cuando te vas a quedar a dormir con tu novio, tu cuerpo sí se bloquea. O sea, y la panza como, te lo juro, y no hay mujer que me haya hecho lo contrario. Tu panza la sientes así como que hasta duele. O sea, pero no es como que tú, tú te lo propongas, simplemente el inconsciente lo hace Se y hasta que ay, hasta que dejas de estar con tu novio y llegas a tu casa, ya es horrible. <risa> ya sacar todo, ¿no? Sí, pero es una situación bien incómoda. O sea, físicamente es horrible. Es como estar preso, o sea, de ti mismo. <risa> Dice Eduardo Mejía: seis años de primaria. Tres de secundaria, tres de prepa, cuatro de universidad y nunca cagué en los baños de la escuela, dice Eduardo Mejía. No, no, no. Sí, ha de ser terrible, ha de ser terrible. Yo he hecho hasta en los baños de carretera que se ven así de película de terror, asquerosos y horribles. si sí, o sea, sí, ¿sí puedes? sí. Creo que es más de que, que mi cuerpo no me lo permite. Te digo, el único lugar donde se bloquea mi cuerpo es cuando he tenido novio y, y así, pero fuera de eso yo puedo hacer donde sea. Hay gente que no se puede dormir donde sea también. Aquí la gente está comentando sobre dónde han hecho del baño. Oye, ¿y has hecho del baño así de aguilita en un bosque? Sí, o sea, te, en el patio de una casa, te dije que, ¿tú crees que no voy a ser en un bosque? O <risa> sea, yo, yo he hecho los lugares más extraños donde te puedas imaginar. ¿Sabes que Y luego ese miedo horrible de, de que te den ganas de ir al baño cuando vas a ciertas partes, es de que te llevas papel porque... No sabes en cualquier momento Te puede suceder algo así Sí, ya cuando pierdes como ese, Esa parte de tu dignidad la que sabes Sabes que en cualquier momento lo puedes hacer Ya cargas un papel en tu bolsa O toall toallitas húmedas Que son mucho mejor a mí me pasó, este, que esto fue en la prepa, yo no sé por qué me pasó esto y me, nunca lo había contado, me, <ríe> ya me está <estaba> dando pena. <ríe> Cuando yo estaba en la prepa, en serio, no sé por qué me pasó, me hice pipí en la cama, o sea, ya grande, ¿sabes? Ajá. O sea, un, un día pasó y yo todavía me acuerdo <ríe> perfecto de mi sueño, que era de que en mi sueño yo tenía bastantes ganas de ir al baño y estaba en un lugar súper bonito, y llegué a un baño súper bonito y hice, y fue de que estuvo súper bien en mi sueño, pero estaba pasando en realidad. Entonces, o sea, en tu casa, antes de ir a la escuela, en la preparatoria, te hiciste del baño. Sí, pero ahí te va la relación con la prepa. Sí. Yo como que estaba tres días, osla con su cara de asco. No, a mí me pasó igual. Yo estaba como a tres días de hacer un viaje con la prepa, que eran como de 17 horas en autobús, un viaje horrible. Sí. Entonces yo tenía bastante miedo porque dije si me pude hacer en mi cama yo no me quiero dormir en el camión porque obviamente va a volver a pasar y fue el viaje más horrible en toda mi vida porque no quería dormirme porque estaba segura que si me, me dormía me iba a hacer del baño y o sea, tenías un miedo ahí tenías un miedo terrible de ansiedad de que sí. si te dormías te podías hacer del baño en el sí, transcurso pero nunca me había pasado en la prepa o sea no sé qué tan normal sea no sé ni por qué me pasó <risa> Mira dice dice aquí humor negro Una vez fingí que tenía diarrea para salir de la escuela Y el karma me hizo hacerme en el pantalón popis Y caminaba de charrito No le mientan a sus mamis ¡Ay, no! ¡Pero te hiciste popó! O sea, todavía es más aceptable la pipí, ¿no? Que puedes... Sí, pues pipir. ya de pipí, pues sí, pero ya... ya popó <ríe> está cabrón. <ríe> Todos tuvimos un compañero en la primaria que se hizo popó, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí, oye, no, no, no, no. eso sí son traumas, eso sí son traumas, sí dan miedo. No sé, creo que, no sé con qué trauma puedes quedar si en la primaria te hiciste popó en frente de todos. O sea, ¿qué repercusiones tiene en un adulto haber pasado por eso? Estaría interesante averiguarlo. Es, eh, sería interesante, a lo mejor los asesinos seriales en su <risa> currículum traen que se hicieron popó en el kinder, en la primaria, algo así. Mira, me dice Víctor Maldonado, Oxlack, ¿alguna vez tapaste el baño en casa ajena? No, mi hermano, tengo que yo siempre he evitado ir a casas ajenas y menos entrar al baño. Y, y no, ni el mío, ni el mío he tapado, no sé qué tengo, qué como, que, que lo mío no sale así como popodrilos. Pero <risa> tú, eh, Melissa. Oye, no, no, nunca me ha pasado eso. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, me recordaste ahorita que dijiste lo de popodrilos. <risa> Otro miedo que yo tengo, que también se hizo bastante irracional y nació ya en mi vida adulta, es eh, que te salga un cocodrilo en la playa. Pero no sé qué tan irracional, o sea, a lo mejor el hecho de que no están en las playas, ¿no? Pero creo que lo relaciono a que, pues, nunca sabes qué hay debajo de tus pies. Entonces, yo veía bastante un canal que se llamaba Animal X y vi como un cocodrilo se comió se comió a una, una chava o sea sí ataques de cocodrilo no entonces voy a una playa me caigo de un jetski y en mi mente nada más estaba el cocodrilo y ahora cada que voy al mar siempre pienso que puede haber un cocodrilo que me puede comer y es un miedo que no logro quitarme tampoco. Oye pero los cocodrilos no están en la, en la playa no son de playa los cocodrilos <risa> Pero ha pasado, creo que se sí ha pasado, Ox. No lo creo, porque aparte los cocodrilos son de agua dulce. No, pero creo que sí existe la posibilidad. Y mira, mientras la posibilidad exista, yo voy a tener miedo. Mientras, eh, hay una película muy antigua, de los años ochentas, se llama Terror bajo la ciudad. Se trata de que a un niño... De vez que de niño nos compraban muchos como animalitos, pececitos, ratones y demás. A este niño le comp se compran o le compran un, un caimán chiquito. Entonces me parece que la familia en la casa no lo quiere, lo hacen que, que tire el, el caimán o este cocodrilo y lo echa por el excusado. Y entonces la historia es que este cocodrilo se va por el drenaje y ahí en el drenaje pues empieza a comer todo lo que haya y empieza a hacerse monstruoso y muy grande hasta que es tan grande que sale de las alcantarillas y, y precisamente sucede lo que comentas que de pronto la gente va pasando y sale el, el cocodrilo y se los come y demás y se llama terror bajo la ciudad una película muy muy antigua apenas si la recuerdo en serio es que creo que bueno eh... Fíjate, acabo de ver una película justamente que se llama Amenaza bajo el agua y yo no sé si esas películas siempre van a tener el mismo impacto, pero justamente es de un cocodrilo. Y pues yo creo que no hay razón más poderosa que esa en tenerle miedo a que de repente salga uno y me coma. Mira, aquí dicen muchos que sí hay cocodrilos de agua salada, que en donde vivo han encontrado cocodrilos cerca de la playa porque los sistemas de drenaje desembocan cerca de la playa. Por eso nunca voy. Es decir, que, o sea, los cocodrilos sí pueden eh, entrar a estos, a este drenaje. Miren la cara de Melissa ya muy espantada. De, yo ya no sabía. Imagino, o sea, todo este tiempo la gente que me decía jamás va a pasar, me estaba mintiendo, ¿estás de acuerdo? O sea, imagínate donde hubiera pasado. Que también dicen que el hecho de que tengas mucho miedo a algo, por eso yo casi nunca hablo de mis miedos, hace sí. que lo atraigas como que Exacto. la gente muy aferrada a eso lo atrae inevitablemente entonces yo cuando me dicen tienes miedo a algo yo digo no, no, no o sea yo trato como de convencerme de que no pero ahí están, o sea y lo del cocodrilo sí, es algo que todavía me persigue dice Alejandra Villanueva si ¿sí se, sí sí se puede ir un cocodrilo al mar por ejemplo en Mazunte llegó a estar un cocodrilo y es que muy cerca un cocodrilario Ah, que había cerca un cocodrilario, pero es raro, dicen que es, es porque eso? tienen mucha hambre y salen a buscar. O sea, sí te puede. En, el, en la playa, yo nunca había imaginado en Cancún, estar en Cancún, en Acapulco, <risa> y que de pronto salga un cocodrilo, jamás, ¿no? O sea, que también creo que este miedo es uno que muchos niños tuvimos, quiero pensar que no solo yo, pero meterte en una alberca y que hay un tiburón. <risa> que hay un bueno, es miedo muy raro. Yo pensé que el de los miedos raros era yo. ¿A poco nunca lo imaginaste? De que no me quiero, yo a veces no me quería meter a la alberca porque decía, puede haber un, un tiburón. Imagínate donde alguien para hacer una broma haya echado un tiburón. Fíjate que a mí me da miedo pero meterme al agua, o sea, el, el mar, el agua me da miedo, me da miedo morir ahogado, me da miedo eso, o sea, me da miedo el agua. Yo no me meto al mar o al, a las albercas. ¿Profundas? No. No, nunca. No, no, no, solo de la orillita. Sí, fíjate que yo, a pesar de eso, sí me meto como al agua, igual no tan profundamente ni nada, porque sí es, es demasiada la gente que ha muerto por eso, o sea, gente que sabe nadar y todo. Y además, el hecho de que no conozcamos gran parte de lo que hay en el mar es algo que me da mucha desconfianza. Mira precisamente, Víctor Maldonado dice: Oxla, ¿qué prefieres? ¿Dormir en una casa abandonada o viajar al fondo del mar? ¿Tú qué preferirías Melissa? Depende, ¿el viaje al fondo del mar en qué va a ser? O sea, va a ser, <risa> va a ser solo en una jaula o no, me cuento que en una en un submarino. <risa> en una jaula. En un submarino, no sé, es que de acuerdo a al cine, nunca es una buena idea. <risa> Sí. Tú de veras, diste muchas películas, seguro, ¿verdad? Siempre pasa algo, ¿no? O sea, en Megalodón uh -huh. destruyen por completo el submarino. O creo que bueno. no, pero... <risa> Mira, el Megalodón desapareció hace miles de años o millones. Este, ¿Dice? pues pasa que no se ha llegado al fondo del mar. Hasta donde yo sé todavía no se llega porque... Eh, es tan profundo que la presión es, es fuerte y aún uno, uno no lo soporta o los objetos no soportan la presión, ¿no? Entonces, eh, el otro que es dormir en una casa abandonada, pues la verdad yo creo que uno sí, sí, sí le da miedo, pero sí lo podría hacer, ¿no? Sí, creo que es más soportable. Aparte puedes tener recursos como melatonina, ¿no? Y ya te quedas dormido y al menos mi sueño es súper pesado, o sea, no me despertaría cualquier ruido. Dice la rebe a mí me dan miedo los respiraderos del metro y las alcantarillas, los subterráneos en sí. ¿Sabes qué? A mí me da miedo eso, que algún día <ríe> vayas caminando por la calle y que haya una coladera destapada y que... Yo he visto sí. videos de gente que, que se ha ido por las coladeras. Sí, que se cae... Yo me caí en una. No manches. Y luego los encuentran o los niños los encuentran, después los bomberos los sacan ya muertos y demás. Pero ¿cómo es que te caíste en una? Yo de hecho estuve inconsciente y todo, fíjate, no, y no tengo ningún miedo ahorita en mi adultez a causa de eso, pero me acuerdo perfecto porque sí fue medio traumático. Estaba en el kinder y estaban trabajando en una alcantarilla. Entonces, eh, la alcantarilla esa estaba muy cerquita como al portón de la entrada y mi papá siempre me iba a ver. Entonces yo ya sabía más o menos la hora y me iba corriendo al portón a esperarlo. Y, pues, pasó así. Donde iba corriendo a esperarlo, que todavía no llegaba, tenían abierto la alcantarilla y me caí. Yo nada más me acuerdo de que vi todo oscuro, o sea, todo negro y que estaba intentando como manotear, pero no sabía. Creo que por eso me da miedo lo de los cocodrilos también. Veía, o sea, estaba en agua, pero no sabía nada, era todo negro. Y sí. lo bueno aquí fue que un conserje me vio. O sea, un conserje vio toda la escena y él me sacó y ya no me acuerdo de nada más, más que estar como con mis papás, con ropa seca y todo esto, pero me, me sí me quedé inconsciente un tiempo. Oh, te quedaste inconsciente, o sea, ¿te estabas ahogando? Me ahogué, ajá, pero me sacó el conserje. No manches, ¿te pudiste haber muerto ahí? Sí, sí, así me pasó. Hay que hacer un, un, un episodio de, en este podcast de Moco, recuerden que vamos a tener estos programas nocturnos, vamos a hacer un especial de cuando casi muero y platicamos las historias de cuando casi morimos seguramente ¿Tú? todos tienen historias de eso tú tienes alguna que te haya generado alguna clase de miedo una pero eso lo voy a platicar en el otro podcast ay pero yo ya platiqué una o sea cuéntame. Pero es que no, no sabías que iba a haber un podcast especial dice, sea, a el, dice elena a mí me da mucho miedo los relámpagos elena un saludote hasta Monterrey, gracias a toda la gente que está regresando aquí al canal, estamos transmitiendo nuevamente, lo vamos a hacer ahora en forma de podcast, pero vamos a tener también invitados, vamos a hablar de temas que estén surgiendo sobre temática paranormal, sobre criminología, sobre temas oscuros y extraños. Miedo, a, aquí dije que le tenía miedo, a los relámpagos, Sí, pero tú ibas a contar una vez que estuviste a punto de morir y que eso te haya causado algún miedo ahorita ah, en tu vida adulta. Pues yo creo que lo del agua también, pero es que tengo que contarlo en el podcast, en, es mil formas de morir. <risa> ¿Cómo pude haber muerto? Todos tenemos esa historia en la que pensamos que ya no, ya iba a ser el último día, ¿no? Pues no? yo sí sí he tenido, sí. Pues tú ya contaste una, ¿Has tenido otras? Sí, pero las voy a contar en el podcast. De, de... <risa> bueno, pasamos con que Elena le tenía miedo a los relámpagos. Miedo a los relámpagos. No sé si se refiere a los rayos, porque los rayos caen y sí te pueden matar. Pero el relámpago es solamente el destello, ¿no? Creo que sí, pero justamente eh, yo hace poco investigué porque hay personas a las que les han caído varias veces, o sea, y no, y siguen vivos, pero hay personas a las que sí las han matado, entonces no sé qué es lo que influye para vivir o mo morir si te cae un rayo. Sí, por cierto, al, al para rayos humanos, este personaje que se le nombró así, le cayeron siete veces, siete rayos en su vida. Sí, justamente es el, el que, del que me acuerdo. Y creo que una de sus anécdotas es de que empieza una tormenta, creo que fue el séptimo rayo que le cayó, y él ya sabía que le podía caer un rayo, entonces se sube a su camioneta pensando que ahí no le va a pasar nada, y pum, le cae dentro de la camioneta. Que he escuchado que también, estando tú en tu casa, también te puede caer un rayo. No sabía eso, pero precisamente lo de la camioneta es, es real, él se sube a la camioneta y se va, y lo alcanza el rayo precisamente, y otra vez lo deja todo quemado. No sabemos precisamente lo que mencionas, porque unas personas mueren y otras quedan vivas. Hay uno que incluso le cayó tres veces un rayo y el cuarto le cayó en la tumba y, y rompió la lápida que, que tenía. Entonces, imagínate qué raro. Dice Elena que le tiene miedo a los rayos, no a los relámpagos, a los rayos. Porque hace años le cayó a un niño a dos cuadras de mi casa y murió. Uy, qué feo, oye. Sí, justamente puedes investigar de que, qué no hacer, o sea, si sí hay tormentas, que ahorita, es, bueno, al menos acá en mi pueblo están habiendo muchas, y te dicen como que no te bañes, no laves los platos, no estés cerca de cosas que estén conectadas a, a la electricidad, y así varias cosas para evitar que dentro de tu casa te caiga un rayo, lo cual es preocupante. No, eso sí está, fíjate que le podría caer a alguien si le tiene, y es que el miedo eso provoca, si uno le tiene bastante miedo, por irracional que sea tu miedo, como dijo Melissa, lo llamas y, y te puede pasar. Entonces da miedo tener miedos, porque ¿Sí? los puedes atraer a tu vida. Hay muchas personas, hay historias, infinidad de historias que, por ejemplo, que una persona tiene miedo a volar, como la historia de Richie Valence, este cantante estadounidense que a sus 17 años comenzaba a ser una estrella del rock y él tenía mucho miedo a viajar en avión soñaba que, que una que iba en un avión se desplomaba y moría o que se caía un avión siempre tenía el miedo de un avión eh, que caía y e iba a morir y precisamente así murió Richie Valens dentro de una gira que él ya tenía eh, programada en diferentes partes de Estados Unidos y siendo una estrella del rock a los 17 años y su y su historia en pleno apogeo tenía apenas un año más o menos de que había empezado a subir en las eh, radiodifusoras sus canciones, una noche tiene que viajar en, en un avión y ¡pum!, que efectivamente se muere, se cae el avión y Richie valence se murió, no, no tuvo tiempo de, de disfrutar su, su éxito ni su fama. Que hay muchas historias así justamente que luego dicen no es que predijo su muerte o cosas así y yo lo que pienso realmente es que fue el poder y la fuerza que le diste tú a ese pensamiento y a ese miedo que pues, lo atrajiste. Es inevitable, entonces hay que darle más poder como a los pensamientos positivos y a lo que realmente quieres. O sea, es la misma fuerza, algo negativo, algo positivo. Exactamente, yo es lo que, lo que creo, por eso sí hay que tenerle miedo a los miedos. El subconsciente es terrible, es un poder que no está todavía estudiado. Y que provoca así tanto como el bien como el mal, pero casi todos tenemos más poder para lo, para lo negativo. Tenemos miedos, preocupaciones, somos inseguros y en lugar de, de lo contrario, de ser seguros, de tener pensamientos positivos y demás. Por eso hay personas que les va muy bien y hay personas que dicen que hasta están malditas, pero es que son personas que ya se metieron muy en su cabeza que les va a pasar algo malo o que su vida es un desastre. Oye, Ox, y hay cosas así, cosas, artefactos a los que tú les tengas miedo. Artefactos. Ajá. Alguna cosa que digas, no, yo no agarro esto, no me acerco a estas cosas, pues no sé. Artefactos. No, eh, no, no lo he pensado, artefactos. Porque casi siempre es como a ciertas situaciones, ¿no? Sí, más, más bien a las situaciones. Artefactos, no. O al menos ahorita que me recuerden algunas, dice la, el frijolito, la frijolito gamer que al microondas. O sea que sí, me imagino que es común, como que a la estufa o así relacionarlo con el fuego o con que puedan explotar. Sí, cosas así. Elena dice que a las puertas, a las puertas automáticas. O a las escaleras eléctricas. Creo que también una base de nuestros miedos fue destino final. No. Ah, ok, sí, destino final, sí, a los troncos en la carretera Sí, que te ponen todos los escenarios posibles Y hasta si sí, el martillo se cayó y luego fue caminando O sea, todo ese escenario en el que es posible que te mueras de una manera pues bien, bien tonta Sí, a, a las escaleras eléctricas he visto también muchos videos Más en China, quién sabe por qué en China Pero más donde muere gente en las escaleras eléctricas yo mucho tiempo, y creo que sí nació mi miedo en destino final, le tenía miedo a las escaleras eléctricas y casi siempre que me iba a subir a una, trataba de saltar al segundo escalón, porque casi donde pasa todo lo malo es en el primer escalón, ahí donde sí. se te gancha la ropa y el zapato y de repente ya te está la pierna, ¿sabes? O sea, sí. no sé cómo se llega a ese punto, pero sí me daba mucho miedo. Sí, hay, hay gente que precisamente ha muerto en las escaleras eléctricas y los videos son muy muy Gráficos ahí, si sí los quieren buscar en YouTube, <risa> mira, dice Isaac a la lavadora. A veces se vuelve como loca. Me ha pasado, me ha pasado también que está como el ciclo normal y de repente o sea, se empieza a mover horrible. Y que dices, ¿qué ¿Sí hay alguien adentro. O qué? A mí me da miedo hasta que vaya a explotar de repente. La lavadora. Bueno, sí, de hecho, creo que de tanto que se mueve hasta como que camina, ¿no? Porque sí. va avanzando. Sí, luego le tienes que hacer como su corralito para que no, para que no se mueva. Sí, ese miedo también le tengo yo. Miedo sí, el... al metro. Llegué... Ah, sí, sí, sí, yo también dice que llega un loco y me aviento que caiga accidentalmente, yo también porque sería muy fácil matar a una persona de esa manera ¿no? todos siempre se pegan como en la rayita entonces sí. de repente si alguien se vuelve loco y te aviente ya no puedes hacer nada, yo por eso mucho tiempo que usé el metro me ponía como hasta bien atrás para ver a la gente. Y es que sí pasa, o sea y ha pasado que gente loca como dicen, un loco sí sí pasa, la gente de pronto que está trastornada ha aventado a muchas personas al metro o si no hago autobuses en la carretera, pero sí he visto tipo de personas psicópatas que han hecho eso, y es, es horrible, sí hay que tener mucho cuidado, porque uno nunca sabe cuándo puede estar en peligro por un loco, apenas ayer estaba viendo un, un programa que era peruano, y hablaba sobre un chico de 18 años, que escribió en su cuenta de Facebook, que esa ciudad, que era un pueblito súper chiquito, que necesitaba un asesino de verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo este muchacho? Fue y compró, compraba cuchillos y en la calle se los enterraba a las personas. Entonces, así, hizo, mató a tres borrachitos ya a una señora en su casa y les dejaba clavado el, el, el cuchillo. Entonces, en cualquier momento, un loco puede hacer una situación terrible como esas, ¿no? Los videos también son muy gráficos y feos, horribles, si quieren pueden buscarlo, el acuchillador allá en Perú, y, y mató a cuatro personas, y lo detuvieron, que si no hubiera seguido acuchillando, y no solamente ese caso es, escuché o vi sobre una persona así, también en el Estado de México una chica que hacía lo mismo, que iba por la calle, llevaba un cuchillo o tijeras, y a las personas las tomaba por atrás y las quería degollar, les pasaba el cuchillo por la garganta, y, y lo hacían es una tú, tú has de saber mucho más sobre asesinos y psicópatas el por qué harán eso sí que eso ya es como que más planeado o sea porque incluso traes hasta el arma no y la intención pero bueno en el caso uh, de la gente también que ellos también me dan mucho miedo la gente que de la nada ya sabes dicen que estamos en una línea muy delgada entre la locura y la cordura entonces, esta gente que se le bota ahí algo en el cerebro de la nada, como había un video, creo que fue en New York, de un tipo que iba manejando, y tú ves, el carro va normal, y de repente, ¡pum!, se va atropellando bastante gente de la nada. O sea, fue un momento nada más en el que algo pasó en su cabeza y empezó a atropellar gente. Entonces, esos miedos que de repente parecen irreales, pues, la posibilidad ahí está, existe. De, ahorita, acuerdo, Ajá. recordé un caso horrible de Hace muchos años en un kinder, el kinder salía a hacer sus labores a la bandera en, en, la, uh -huh. en la calle, porque el kinder como que no tenía patio, entonces sacaban a los niños a la calle y ahí hacían sus, sus este, ceremonias. Y entonces como un viejillo ahí loco que siempre se molestaba de que los niños los sacaran a la calle para hacer esas ceremonias, eh, en una de esas ocasiones les dejó ir la camioneta y mató a muchos de los niños de ese kinder horrible. Sí, recuerdo, recuerdo ese caso, fue bastante impactante y uno muy feo también. Ahorita que estábamos hablando del metro, comentaba alguien aquí, nuevo miedo desbloqueado. Es que como que eso no te pasa por la cabeza, ¿no? No te imaginas, tú estás muy tranquilo hasta que alguien te dice. Yo cuando usaba el metro, me llegó por ver una película, no, una serie. Fíjate, todos mis miedos son a base de series y películas. <ríe> de películas. <ríe> Ahora que me doy cuenta, creo que era la de este presidente que, ay, ¿cómo se llamaba? Un, una que se hizo muy famosa, no sé, pero matan a una periodista en el metro. Y desde ahí para mí entró el miedo de que puede o sea, en cualquier momento alguien te puede aventar y no hay ni cámaras ni nada o no sé, no sé. En ya. cualquier momento me vuelvo periodista, ¿no? <risa> Exacto, yo decía, es una periodista joven, <risa> y, y guapa. <risa> Dice Javier Medina, escucha, muchos de niños tuvieron miedo a los borrachos, pero cuando crecieron se convirtieron en su peor miedo. <risa> Oye, que había un video bien feo donde representaba eso como niños, cómo veían a sus papás como monstruos y la realidad era como que eran gente que tomaba mucho o que se drogaba o así. La imagen en la que te ve un niño es como de un ser así bien monstruoso. No sé sí. por qué me acordé de eso. Bueno, Justamente estar, del miedo. Uh -huh. Va a estar feo que, que un niño te, te dibuje o te vea como un monstruo, <ríe> pero es que todos podemos ser un monstruo, la verdad. Eh, estamos controlados por leyes y por mandamientos religiosos y por medicamentos porque si no el hombre sería bestial dice elena miedo a los niños diabólicos <risa> hablando de, de miedos irracionales no los niños diabólicos mira aquí dice como el dinosaurio dice yo tengo miedo a viajar a otra dimensión sin darme cuenta <risa> <risa> fíjate que hay gente que desaparece ¿eh? que, que desaparece y jamás vuelve a encontrarse yo apenas estaba leyendo un libro precisamente donde hablaba de una persona que fuera de su casa eh, caminó, eh, tenía como un, un jardín muy grande que eh, también daba a la calle que era pues de terracería, era como un rancho que esta persona caminó hacia un lugar donde había flores y desapareció en el aire, o se fue literalmente desaparecido y jamás se volvió a encontrar. Solo tiempos después, muchos años después, una noche se vio una luz en el mismo lugar donde él desapareció. Pero eso fue lo único que, que, que ocurrió en este caso misterioso, que la persona desapareció. Yo no sé si esto de las desapariciones se puedan manejar dentro de la justicia. No sé si tú estés informada con eso. Hay personas o simplemente desaparece, desaparecen y no las encuentran y se acaba el caso, ¿no? Hay muchas personas que desaparecen porque les sucede algo, las asesinan, los raptan, pero ¿puede haber personas que sí desaparezcan de la nada? Hay un, una persona que ha escrito varios libros que se llaman Missing 411, que justamente él se ha encargado de registrar todo este tipo de desapariciones que no se le pueden atribuir como a crímenes, como a secuestros y que muchas veces por el hecho de estar como en un lugar súper conflictivo, peligroso, como México, por ejemplo, das por hecho de que la persona pues la mataron o cosas así y no buscas más allá porque siempre estamos buscando como la razón pues eh, digamos más real, ¿no? Como no tanto que pasen estas cosas, pero este tipo me parece que tiene cuatro libros ya con bastantes registros de gente que ha desaparecido de maneras muy extrañas, que incluso los han buscado como perros de rastreo, que, que pierden el rastro en lugares donde no pueden entrar carros, que no hay huellas alrededor. O sea, que en verdad no hay una explicación lógica para que hayan desaparecido estas personas, pero se queda como en el aire, o sea, es caso abierto. O sea, entonces yo creo que su, el miedo de nuestro amigo no era tan irracional, pudiera ser ¿eh? que cualquiera sea desaparecido en cualquier momento. Fíjate que también en el metro de la Ciudad de México se tiene registro de ciento y tantas personas desaparecidas que entraron y no volvieron a salir. Esta persona también creo que le dedicó uno de los libros a desapariciones en México y justamente ha hablado con, ha ido a hacer entrevistas a personas en México que hablan de estos lugares, que hay bastantes lugares así como que tienen esta mística, porque lo de 1511 regularmente pasa como en zonas boscosas o cerca de volcanes o cerca de, de ríos o de lugares donde hay agua. O sea, la mayor parte del tiempo es en bosques. Entonces, en México tenemos lugares así de naturales, muchos, y el registro de desaparecidas ahí es bien grande. Y lo raro también es que no es como un patrón, ¿sabes? O sea, pueden ser mujeres, niños, niñas, señores, ancianos, de todas las clases sociales. Fíjate que en Inglaterra, en la Edad Media se tenía esta este pensamiento de que las personas se, se, se perdían o desaparecían en el bosque porque las eh, hadas se las llevaban al mundo de las hadas y que había personas que habían vuelto y precisamente era lo que contaban, que en el lugar donde estuvieron había muchas personitas chiquitas. Eh, entonces por eso se cree que en los, en los bosques allá en Inglaterra, pues que se desaparecían las personas porque se los llevaban al mundo de las hadas. Entonces las desapariciones pueden, pueden suceder, ¿no? Que es muy misterioso, es muy interesante el libro que mencionas, solamente está en inglés, ¿verdad?, Sí, justamente yo hice cuatro videos de eso y me di este, la, ay, ¿cómo se dice? la libertad de cate categorizar las desapariciones y una de las categorías que es como la más bonita, por así decirle, es donde hablan de hadas o de seres así mágicos que la, las personas vuelven después de cierto tiempo, las encuentran en lugares uh, bastante alejados de donde estaban, pero con... Um, digamos que con un clima donde alguien no sobreviviría, eh, como donde hay animales salvajes y así, en lugares donde es muy extraño que hayan vivido niños y así, y los encuentran desnudos y así como bien desubicados, como si estuvieran drogados, y luego cuentan estas historias que vieron pues hadas o personas los estuvieron alimentando, pero estamos hablando que desaparecen por días. Gente contando las mismas historias, gente que ni se conoce, que son de otros países, de otros lugares, contando lo mismo. Entonces, ahí sí te quedas como que es bastante extraño. En otros casos más feos, aparecen los cuerpos y no se define una causa de muerte. Solamente aparecen como pues sin labios, sin partes de su cuerpo, incluso a veces sin sangre y así en lugares donde es imposible que hayan llegado, ¿no? Pero Sí, en esos libros hay muchas eh, clases de desapariciones. Está muy interesante el libro, a ver si luego nos lo presentas aquí en cámara nada más. Dice Alejandra Villanueva que da miedo eso, que desaparezcas porque puedes terminar emparedado o en algún puente o te utilicen para vender tus órganos o como los normalistas que jamás encontraron sus cuerpos. También estaba viendo un documental de esto, de por qué no aparecieron sus cuerpos. Yo creo que vamos a hacer también un podcast eh, completamente de desapariciones estaría interesante no sí porque es todo todo un tema o sea si sí nos podemos a, a ir hablando de cada uno de los tipos de desapariciones que mi manera de categorizarlo fue precisamente por cómo se encuentra el cuerpo o cómo no se encuentra a veces simplemente encuentran las pertenencias de las personas dice dice Maru me dan miedo a las aceitunas son asquerosas pero ese no es un miedo sí no, es asco, no. Como Eso a veces, es como asco. Sí. sí, yo a veces siento que le tengo miedo a las cucarachas, pero creo en realidad que es más asco. Ah, sí, sí, porque hay gente también que le tiene miedo a las ratas, pero creo que es asco en realidad. Sí, no, de que se te acerquen y te, ay, no, sí, o no sé si sea miedo. Es como una línea muy delgada. Exacto. Y hay personas que tienen miedos eh, más. Más locos, bueno, menos locos que los de Melissa porque los de ellos sí están muy raras, pero hay gente que le tiene miedos a, a cosas muy extrañas, ¿no? Hay muchas, ¿cómo se llaman estas? ¿Fobias? Que, sí. ¿Te sabes ah, alguna de esas fobias? Justo vi una que era miedo al queso. ¿Miedo al queso? Ajá, así nada más. También había escuchado una que era miedo al color amarillo. Pero la del miedo al queso se llama. Ah, no, mira, la del color amarillo. Es santofobia, o sea, con X. ¿Santofobia? ¿Miedo Ajá. al color amarillo? Sí. O sea, sí. en los Simpsons le darían miedo. Ajá, dice, el temor a la tonalidad hace en caso. Eh, a, a ver, que de ver a cualquier persona u objeto se convierta imposible tener una relación so social con esa persona. O sea, si te ven con el color amar amarillo, ya imposible wow y fíjate todos los emoticones que pasa que mandan ahí en el whatsapp son amarillos hay muchas cosas amarillas o sea yo no entiendo cómo es que y también se me hace medio bueno ya no le puedo decir ridículo después de todo lo que dije yo <risa> pero, pero sí qué difícil vivir con eso no Sí, exacto, el color amarillo, imagínate, en, en taxis en Nueva York, no se podrían subir a un taxi en Nueva York. <risa> Oye, aquí hay otra que se, llama, que se dice crometofobia, y es miedo al dinero. <risa> no, miedo al dinero, crometofobia. Ajá, o crematofobia, gente que le tiene miedo al dinero. Hay otra que es miedo a dormir, somnifobia. No, pues, estas es, personas sí están acabadas, ¿no? Es que, ¿qué haces? O sea, pues, me imagino que sí llevas tu tratamiento, pero te dan una clase de pastillas o simplemente lo, lo tratan con la psique o qué pasa. Cuéntanos sí, tú. Entre pastillas y eh, con el psicólogo. O sea, es un tratamiento con medicamentos y con el psicólogo para poder hacer que no te tengas miedo a ese tipo de situaciones porque no puedes vivir sin teniéndole miedo al dinero o trabajas y, y pides que te lo den todo en productos o en vales no en vales, sí, en vales. que te paguen con vales pero a ver Ox, ¿cómo, cómo fue el salto tú dijiste que ya ibas con el psiquiatra cierto Sí, ya, ya ya, voy con el psiquiatra. ¿Cómo fue el salto? Porque ya uh -huh. no podía vivir, ya es una, era una situación terrible eh, de tener tantos miedos. Eh, eh, y es que pasa que la ansiedad, la depresión y el estrés no solamente te eh, afecta mentalmente, sino en todos tus sistemas, en, en el sistema nervioso, en el digestivo, en el… ¿qué más sistemas tenemos? En los músculos… <risas> O sea, de nervioso. Oye, musculatorio, nervioso. Musculatorio, el sistema <risas> musculatorio. <risas> Oye, pero el psicólogo te lo recomienda o tú, tú lo decides de qué. Sí, no. Ya... Primero tienes que ir al psicólogo y ya eh, el psicólogo ya te hace un test. A mí me hicieron cuatro test, dos alemanes y dos estadounidenses. Y ya depende cómo te ven, ya necesitas tratamiento medicina o, o lo puede salvar con, el, con la psicología yo la verdad llegué tan mal que a mí sí me metieron pastillas de todo tipo y gotas para dormir y demás me al menos estuve como unos dos meses completamente zombie de que todas las pastillas y todo lo que me daban de medicamentos lo único que hacían era adormecerme todo el día Ay, qué feo, porque sí, al final es lo que haces, ¿no? O sea, es lo que hacen las pastillas, o sea, tantas. Sí, actualmente eh, llevo mi tratamiento y a pesar de que la dosis ha, ha bajado, yo duermo muchísimo y ya no me despierto, termino estando casi en coma y duermo toda la noche y mediodía, y solamente estoy despierto a partir de las 3 de la tarde en adelante. Oye y con esos medicamentos sueñas más porque llega a pasar que cuando empiezas a tomar medicamentos muy fuertes como que empiezas a soñar más Fíjate que tenía sueños horribles antes de que me medicaran tenía sueños horribles horribles todos los días eran pesadillas y despertarme y, y, y tener una ansiedad terrible mientras dormía ahora con el medicamento todos los sueños, eso es muy interesante porque todos los sueños malos se fueron, desaparecieron. Ahora todos los días sueño en la escuela. Entonces es muy curioso porque todos los días en la noche voy a la escuela. Pero ¿sabes qué ha sido lo peor? Que últimamente este mes pues me ha dado como, pues mi novia me dice que estoy como, como sonámbulo. Y, y la verdad es que en dos bueno en tres ocasiones ya le he pegado dormido, <ríe> entonces ese es un temor horrible, tengo miedo porque le puedo hacer cosas en sonámbulo o dormido, le di una patada, le di un rodillazo y el día de su cumpleaños la iba a despertar con un golpe en la cara, solamente que las cobijas detuvieron mi mano, pero ya de ella ya tiene miedo a dormirse conmigo porque... Pues claro, ¿qué te pasa? <ríe> O sea, vas a estar como los bebés de que les tienen que poner guantecitos. Que bueno, los, bebé, los bebés se rasguñan ellos mismos, no le han apagado ah, a otra gente. Ponen guantes, no lo sí, había pensado. por eso, porque luego se quieren agarrar la cara o así, como tienen las uñitas que todavía no se las pueden cortar, pues se pueden rasguñar la cara. Entonces vas a tener que dormir con guantes de box o algo. Algo, porque sí, o sea, la verdad. Pues del golpe en la cara se salvó porque las cobijas me detuvieron, pero el rodillazo y la patada sí se las di bien dadas. Entonces, pero tú sigues dormido al momento que haces eso o ella te despierta y es que ey, Sí, y te... ya cuando cuando doy el golpe y se despierta y pues sucede, pues ya, ya despierto yo así de perdón, perdón. ¡Qué pésimo y qué miedo! Esa es otra cosa que me da miedo. Hay gente sonámbula que no es tal cual como en las películas que va caminando la persona así, ¿no? Sí. O sea, que se ven como una persona normal, como si estuviera despierta, pero en realidad estás dormido y puedes funcionar como alguien normal y hacer cosas que no harías normalmente. O sea, Exactamente. hubo un juicio de un tipo que mató a sus suegros con los que se llevaba excelente. O sea, no tenía ningún problema con sus suegros y fue dormido, sonámbulo, manejó kilómetros y la fregada. Llegó a casa de sus suegros, los mató de una manera horrible y luego tienes? en el juicio hasta la esposa decía es que, o sea, ellos se llevaban muy bien, de que no entiendo. Y ya tras exámenes pues se dieron cuenta que el tipo había estado sonámbulo. O sea, él ni siquiera se acordaba ni nada de eso. No, Entonces, eso, es, eso es terrible, ¿no? no horrible. ¿no? ¿crees que va a estar sonámbulo tanto tiempo? Pero ¿sabes? Sí, pasa. Cuando tenía el programa este de Encuentro con lo Desconocido, que la gente me llamaba por teléfono, que por cierto, nos van a poder llamar por teléfono en los siguientes capítulos, alguien me comentó que, que dormido, que estaba ahorcando a su esposa, entonces, si, si es feo, porque puede pasar, si no te despiertan, o ese tipo de sonamulismo que yo no padecía y que ahora estoy padeciendo, pues ahora no sé qué, qué cómo controlarlo, voy a tener que decirle al psiquiatra que qué sucede ahora. Dicen aquí que te amarren a la cama. <risa> que me pongan guantes o me amarren, sí, pero pues, eso da miedo de ahorcar, imagínate. O sea, pero aparte son golpes muy precisos, o sea, no no sí. es como que estás acostado y manoteas sin querer o no. algo. Ya golpe... <risa> Sí, no, y me acuerdo, me acuerdo porque el golpe que iba a dar en la cara, me acordé que alguien me estaba molestando mucho y de pronto me ponía la cara aquí en el hombro y yo del, del coraje que tenía le iba a dar un puñetazo en la cara, pero pues era la cara de ella. Entonces ¡Ay, no! Me no, detuvo no. la cobija y en los siguientes, en los pasados, un tipo traía una pistola y le estaba disparando a mi perro y entonces yo por defenderlo... Le quise dar una patada en la mano para tirarle la, la, la pistola. Pues imagínate ¡Ay! qué golpazo le, le quise dar de, una patada para tirarle la pistola y pues le di a ella. Y el rodillazo fue porque estaba jugando fútbol, entonces también le tiré a gol con todo. Dicen aquí 50, 50 sombras de osla. <risa> ¡Ay, ya no, me... ox... ¡Opresor! Ya me pusieron opresor ahí también. Oxlack opresor! Es que aparte, ¿cómo, ¿cómo dices eso en un juicio? O sea, si alguien te acusa de maltrato, ¿cómo así dices eso? Claro, pues y los moretes, ¿no? O sea, con el ojo morado y así. Yo decir, no, le, dormí, le pegué dormido, pues. ¿Y qué tan recurrentes son estos sueños? Pues mira, en la semana llevamos dos, o sea que... Hoy, hoy no sé qué va, se va a preparar. Oye, terapia de pareja ya. ¿Qué otra cosa? A veces que es algo que me da miedo dentro del sueño, cuando alguien te va persiguiendo o cuando te quieres defender, que tus golpes salgan súper lentos. ¿No te ha pasado? Ah, oye, sí, eso como, como causa impotencia. O sea, porque ahorita dices. Iba a defender a mi perro y le di una patada, o sea, diste una buena patada. Pero en sí. el sueño, yo nunca he podido dar un buen golpe. O sea, siempre sé que. Y yo digo, <risa> <risa> y tengo toda la intención de hacerlo y no se puede. Como si estuvieras en agua, ¿no? Sí, o sea, y quedaste ahí como payaso en tu propio sueño, ¿sabes? <risa> Del que eres dueño y tu propia psique sí te hace ver como un tonto. <risa> También cuando corres, de que ir corriendo súper lento. Sí, eso, eso es terrible, a mí me pasa y termino súper cansado cuando despierto porque no pude llegar al lugar donde iba. Está Good Guy Japan, eh, mi hermano, te mando un saludote, gracias por estarnos viendo desde Japón. Fíjate que él tiene una colección, hablando del miedo, él tiene una colección de, de figuras, de películas de terror. Tiene a la chica del exorcista, tiene a Chucky, tiene a la de la monja, tiene a Annabelle, tiene a todas las, a Mac Myers, a todo lo que te imagines que ha salido en películas de terror, él lo tiene en su, en su cuarto, en su casa. Si quieren pueden, terminando de ver este episodio, este podcast de Moco, el misterio y demás, pueden ir a buscar Good Guy Japan que está en los comentarios y pueden ver su canal de YouTube donde muestra todas sus figuras, él las manda a hacer y él duerme con estas figuras. ¿Qué? Eh, yo quiero ver eso, pero en tamaño real, o sea, ¿tiene, sí, sí, ¿tiene real. a Mike Myers de, de, de así de tres metros? Yo no sé si tenga ese así o tenga que la máscara, pero de hecho ahorita que nos, pre, eh, que nos diga si lo tiene, porque a Melissa eh, Good Guy Japan, si no habías llegado, a Melissa le da miedo Michael Myers, entonces no sé si tengas algo de él en tu colección. Mike, de cariño, ¿qué es una máscara o es, según yo, su cara real, ¿no? No, es una máscara, la máscara, ¿no? O sea, él trae una máscara, o sea, el real, el que anda ahí en la película, ¿es una máscara? No, ¿verdad? Oye, eh, sí es una máscara. El de Viernes 13 es otro diferente, pero igual, ¿no? No, es el mismo. ¿no? ¿Es el mismo? <risa> no. no, Mike, porque el de, el de Viernes 13 trae hoyitos trae en la máscara. Sí, no, sí. Sí, el de viernes 13. <ríe> Ese es Jason, el que trae es es la Jason. máscara de hockey. <ríe> Ese es Jason, sí, sí. Yo estoy muy confundida ya. La verdad, en mi infancia no vi tanto, tantas películas de terror y por culpa de eso es que en mi adultez no lo puedo superar. Ahí nace el miedo. Dice Beatso. En, en Chile, los aliens raptan a la gente y las regresan a los días, pero han pasado años según ellos. ¿Darían miedo a los extraterrestres? ¿Te dan, te dan miedo a los extraterrestres? A veces, fíjate, yo pensaba que no, no les tenía miedo, pero creo que esto lo podemos hablar en un podcast dedicado a la ufología. Lo voy a decir rápidamente, yo pensaba que no les tenía miedo y cuando inició el covid y todo esto, tenía muchas ganas de que vinieran, o sea, porque yo estaba segura que iban a venir. Creo que tú y yo platicamos mucho de eso en esas épocas, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tuve mis encuentros cercanos, que ya no sé si yo me lo imaginé o si sí pasó, sí me dio mucho miedo de que me llevaran en su nave. O sea, tuve dos experiencias así que yo las sentí como que ya estaban viniendo y me dio demasiado miedo. O sea, es de esas cosas que dices como que no me dan miedo, pero a la hora que pasan, pues resulta que sí te da mucho miedo. Sí. Bueno, a ti dice, te dan miedo Los extraterrestres Ajá. Eh, Fíjate que más de chicos sí me daban miedo Porque comenzaron a Hubo una época por ahí de los noventas En que los grises eh, Comenzaron a salir en películas En revistas y demás esa, esa anatomía Que tienen ellos como de chiquitos Delgaditos, cabezones, con ojos grandes Daba miedo, da impresión en ese tiempo sí me daba miedo estar en algún lugar, en un bosque, aparte iba a los scouts y tenía muchos campamentos, que de pronto en la noche se aparecieran estos seres, imagínate eso, sí da terror, sí, sí me daría terror. Oh. Actualmente no, yo creo que si veo a un extraterrestre le aviento una piedra o algo. <risa> Como a los perros que finges <risa> que está recogiendo algo y lo vas a ver. <risa> sí. Algo, no sé, no sé, dicen que luego luego ves algo diferente y lo quieres matar, ¿no? Como cavernícola. Algo así. No, no siento que me den miedo, me dan mucha curiosidad, me dan mucha curiosidad. Obviamente si los veo hostiles, sí les aventaría piedras o algo. Pero te da miedo entonces la imagen del delgadito chiquito, los que miden Exacto. unos 50. Esa imagen es la que me da miedo, exactamente, sí. A mí me dan más miedo los que, que son como los grises altos. altos. Con, ¿no? Michael Myers, ¿no? Sí, creo que es lo que me da miedo en realidad. Son los hombres altos. Es la altura de la gente. Sí. No, pero es que digo, uno chiquito, pues como quiera una patadilla o algo, lo mueves. Pero uno grandote, pues, ¿qué haces, no? A veces como que, pues bueno, llévame. Entonces... Pero, ¿no? Tienes sí. miedo como, como que te sientes indefensa entonces es como que lo que noto. Entonces sentir muy defensa Oye, en el ya, mundo. Creo que ya lo descubrimos aquí. <risa> ya sé <risa> sí, con es psicología. Eso. Sí, la profundidad de los miedos fue este podcast. <risa> ah, decía algo decía algo la persona que colecciona cosas. Ah, pero, comentó algo. Sí, no tengo retención, la verdad, lo siento. Pero leí algo de. Aquí está. Tengo la réplica de la máscara de Michael Myers y me he vestido, oh my God, como él para hacer videos para el canal dentro de la casa. Uy, y, lo, y luego Good Guy Japan es de esos que va al gimnasio como todo el día, entonces imagínatelo cómo está de, de no grande manches. y de fornido y dice uh, Regón por escala 1.1 por el realismo es lo que más miedo da ya me dio miedo nada más de leerlo pueden o sea, seguirlo en su instagram ahí tiene fotos qué pena me tengo okay, a mí me daría miedo ver a di, mira dicen a mí me daría miedo ver a Ozla en la noche <risa> <risa> dormirte conmigo ana eso es lo que daría miedo porque golpeo y e. ti cuando estaba pequeña, dice frijolito. Oh sí, e. fíjate que también es una de las películas que aunque, aunque era muy tierna eh, daba miedo, daba miedo. La, me da, a mí me dio miedo o me dio entre asco, miedo y ternura <risa> cuando está tirado en el río. Ay, son muchas sensaciones juntas. Cuando asco miedo y ternura. ¿Te, te acuerdas? Yo nunca la vi porque me daba mucho miedo, <risa> <risa> ni siquiera logré verla. ¿No la has visto? No, porque aparte yo también en mi infancia le tenía un miedo súper grande que creo que sí me secuestraron los aliens, porque siempre me dieron miedo, o sea, yo escuchaba la palabra extraterrestre y yo con eso tenía para no poder dormir, entonces cambiaba, le cambiaban a la tele porque mi hermana era fan todavía y siempre quería ver documentales de eso, Escuchaba yo la palabra y ya era de que me iba corriendo, no podía. Entonces, City, pues jamás. O sea, imposible verla. Ah, ya te cuidaban mucho de que no tuvieras miedos si y terminaste teniendo varios. Sí, pero esto solo, solamente se dirá una vez. Después de este programa, oficialmente vuelvo a no tenerle miedo a nada. Dice, ¿y has tenido como que miedos actuales. De pronto que no le tienes miedo a algo y. ¿Actualmente de pronto te surgió un miedo? Es que, ¿sabes que Siento que cuando uno se va haciendo adulto, si sí vas agarrando como más miedos. Por ejemplo, eh, subirme a los Ubers o viajar así con gente desconocida, llámese taxi o Didi, lo que sea, sí me pone muy nerviosa. O sea, todo el trayecto yo voy como muy nerviosa y no estoy tranquila hasta que llego como a mi, a mi destino. E ir a una feria y ver los juegos, también siento de que se puede caer esta cosa. Yo creo que ya son más miedos de señora y si me subo voy bien nerviosa pensando como que ay no, se va a zafar o algo. Y si he adquirido esos miedillos que como quiera pues hago como que no existen. ¿Tú tienes alguno así adquirido en tu adultez? Me pasó lo mismo, eh, porque de chico era de los que me gustaba subirme hasta enfrente de los juegos mecánicos y los deportes extremos y salir en la noche, ir a acampar, etcétera, ¿no? Hacer todo sin, sin temor a nada y, y uno no pensaba, yo creo que uno no pensaba todas las cosas que te pueden ocurrir y ya de grande ya la piensas constantemente, si hago esto me puede pasar o yo vi tal cosa, etcétera, entonces yo también he tenido ya muchos miedos de, de señor, de eso precisamente, y, y lo del Uber tienes razón, así hasta como uno como hombre, uno tiene precaución, es más, uno, ya no me subo a taxis para nada, ¿no? A, a los taxis ya no, dejé de usar el transporte público y después los taxis tampoco porque pues es un temor a que te asalten y además cosas, tú no, no, no sabes qué te puede ocurrir y, y bueno sí, a, a los juegos mecánicos ya ni siquiera jamás, ¿no? Yo, yo no estoy para ir a Six Flags, ni a ninguno de esos lugares. No me divertiría para nada, ni las ferias, ni me subiría a ningún, a ningún lado ya. Sí tengo bastante miedo a eso. Yo creo que ahorita, eh, afortunadamente no vivo en Ciudad de México, pero la gente de Ciudad de México tiene un terror a la alerta sísmica que de pronto suena y hasta se han muerto personas. Se murieron personas en los, eh, después del sismo. Lo, las réplicas que hubieron, que sonó la alerta sísmica, recuerdo que se murió como una señora y así, del miedo. O sea, por el puro sonido, mira, aquí ponen hashtag miedo de señor, miedos de señor. <risa> miedos de señor. <risa> que sí son, a mí me pasó cuando me fui a vivir a Ciudad de México, todo lo contrario, como pues acá donde yo vivo no hay temblores, pues uno no está habituado a que suceda, ¿no? Entonces me voy a vivir a Ciudad de México. Y cada que sonaba la alerta sísmica, yo andaba como Juan por su casa. O sea, para mí no estaba pasando nada. Yo nada más sí escuchaba y decía como, qué raro, qué sonará. Pero no sabía que todo lo que tenías que hacer. Y ya después que lo descubres, sí te uh -huh. entra como ese miedito o de que sientes que lo estás escuchando todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Tú por qué no estabas acostumbrada y no has sentido has sentido los, los terremotos o los temblores? Sí, me tocaron tres me tocaron tres y uno fue estaba a mero arriba de un edificio no me acuerdo creo que era el piso 13 o algo así Ajá. y yo estaba en una junta y fíjate me pasó tan horrible porque el tipo con el que estaba tenía atrás de él como una base donde tenía varias cositas no ya sabes tipo típica oficina así de que figuritas y fotos y uh -huh. así sí. y él estaba sentado y enfrente de mí y yo empecé a sentir como mi silla se empezaba a mover pero en mi cabeza yo estaba como me estoy imaginando esto o sea nunca me había pasado eso en la vida sí. entonces yo yo estaba fingiendo que no me daba cuenta que mis silla se estaba moviendo porque veía que el tipo estaba como sin nada platicando entonces para mí todo estaba pasando en mi imaginación y después empecé a ver cómo se empezaron a mover las cosas atrás de él y ya todo el lugar se estaba moviendo y él fue el que me dijo de que tranquila está temblando <risa> nunca te, nunca te había pasado ya me dieron una coca y todo y ya, pero así lo viví, o sea, el tipo de enfrente como muy cómodo con la situación y yo en verdad estaba confundida. O sea, como no, lo veía tan cómodo, yo decía, me lo estoy imaginando, o sea, no está pasando. Sí, ¿no? Si, si la primera vez que tienes una sensación así, quizá tu, tu cerebro no capta qué sucede y entonces por eso lo que te pasó, él ya estaba acostumbrado y... Pero y eso no... sembraba más la confusión, ¿sabes? Yo ya estaba como... Este si él es está esto? tan tranquilo es porque no está pasando nada entonces porque uh -huh. yo me estoy imaginando uh -huh. esto me estoy volviendo loca en este momento y era eso más querer guardar mi apariencia de que no me estaba dando miedo lo que estaba sucediendo con la persona enfrente para quedar bien entonces eran muchas cosas sucediendo muy rápido Mira dice Bri Power dice yo vi un video de una tal Gina que en un temblor fuerte hizo cosas ya sabes qué cosas para desestresarse. Ah. Dijo, si muero, me muero feliz. Creo que yo sí lo escuché, o por ahí lo mencionaron, no sé, porque no recuerdo haberlo visto, pero sí sonó mucho. ¿Sí lo viste tú? No, no lo vi, pero qué incómodo. Pero yo creo que también es la gente que ya está muy acostumbrada, ¿no? Que sabe lidiar con eso y puede andar ahí como si nada mientras todo tiembla. No, pues sí, yo, yo no, yo no. Yo no estoy acostumbrado a los temblores porque no vivo en Ciudad de México, pero sí se han sentido por acá y se siente mucho, mucho miedo. Y es que después de ver tanta tragedia y saber que se quedan atrapados y demás, pues claro que, que da miedo. Sí, es horrible. De hecho, cuando yo vivía en Ciudad de México, lo que me daba bastante miedo, no sé, no sé el sistema, pero cuando te estacionas en los centros comerciales como en los subterráneos, yo decía, sí. sí, imagínate donde tiemble, o sea, qué pasa si se cae este edificio y no podemos salir ya del estacionamiento. O sea, te digo, no sé cómo funciona el sistema, si estén construidos de alguna manera, pero a mí me da un pánico que nos estacionáramos como en la parte subterránea. No, ya no sales de ahí. A, a veces a mí me da miedo pasar por los puentes en la carretera, que, que no son tan largos, pero que dice si hay un terremoto, se cae esto, te quedas atrapado aquí y mueres o sea sí da miedo pasar a mí me da miedo pasar por los puentes en la carretera los puentes estos como largos sabes no no los puentes normales sino los puentes estos bajo un, un cerro. Sí ya um, es igual me da miedo los estacionamientos que son subterráneos y también porque ahí justamente es donde matan a la gente o en o sea, donde, en, los, en los estacionamientos subterráneos. Sí, o sea, siempre hay como un loco por ahí. Yo siempre tengo como esta, ay, no sé, como nervio te de cuando perseguida. vas caminando, ajá. Y también, ay, me da tanta pena volver a esto, pero es la típica escena de película, ¿no? Como que estás caminando. <ríe> de Michael caminando, Myers. <ríe> caminando sola en el estacionamiento y tú con tus taconcitos y luego <ríe> empiezas a escuchar, a <ríe> <ríe> escuchar otros pasos. Y es una persona ahí siguiéndote y pues ni quien te vea porque estás hasta el último piso metido y no. Fíjate que en el Museo de Bellas Artes en Ciudad de México, siempre que voy a, a la Ciudad de México pues, nos estacionamos allá abajo. Y sí, también me da cositas, son como cuatro niveles de estacionamiento y es como si hay un terremoto te quedas aquí para siempre, aquí mueres. Pero nunca había pensado de un asesino que estuviera por ahí. Yo creo que te sientes muy insegura por lo que le sucede a, a las mujeres y no, y no te lo niego eh o sea es terrible la inseguridad que tienen las mujeres actualmente que más allá en eh, estado de México y ciudad de México como que ser mujer es bastante peligroso todo el tiempo o sea todo el tiempo estás corriendo riesgos pero creo que es un tema sensible para todos hablar de eso Sí, la verdad bastante bastante sensible. El Desconectado nos está viendo desde Colombia, mi hermano Leo. Gracias por estar aquí, mi hermano. Mira, ya estamos regresando a las transmisiones nocturnas en esto que es Moco. Hay que ponerle un eslogan a Moco, sería interesante. Y es nuestra primera transmisión, nuestro primer podcast. ¿Qué, qué diferencia hay un podcast a una transmisión, Melissa? Porque yo no supe. Yo dije, sí, un podcast que no es una transmisión, no es lo mismo. No, no es para nada lo mismo. O sea, de hecho, estoy eh, imaginándome ya cómo voy a editarlo. Ah. Sí, porque esto me imagino que se va, se va a quedar en tu canal y después yo lo voy a cortar y pues vamos a ponerle un intro que todavía no lo hacemos, ponerle música y ya hacerlo como tipo formato podcast. Ah, y se va a subir a plataformas como cuál. Spotify todas donde todas las de podcast son varias no me ha aprendido creo que Apple ah. también tiene una pero la más importante en este caso va a ser Spotify Ox pero diles por qué moco porque creo que perdemos credibilidad Le, lo vamos a ir revelando poco a poco en las transmisiones que vengan pero sí, nuestro programa se llama moco me encanta la idea dice never fake a mí me gusta mucho moco <risa> suena, suena, yo sé que sonó mal pero es que desde que nació el nombre me gustó o sea yo ya me lo imagino de una manera en la cabeza y ojalá si nos podamos quedar con él claro, esperemos que sí eh, ya les vamos a estar avisando en nuestras redes sociales en las redes sociales de Melisa en las mías de cuándo será el siguiente podcast el tema para que nos acompañen y nos platiquen también sus experiencias como vieron el día de hoy, pues los integramos, los leemos. El chiste es, sí, platicar del tema, eh, conversar y hacer el suyo estos temas también, porque pues ustedes son los principales, ustedes son los que tienen las historias, las preguntas y todo lo demás que hacen entretenidos, pues estos contenidos. Así que les agradezco que hayan estado esta noche. No sabemos cuánto tiempo vayan a durar las transmisiones, pero por, por esta vez que es nuestra primera... Nuestra primera transmisión. Yo creo que es hora de despedirnos. ¿Qué te parece, Melissa? Sí, me parece bien. Y ya el podcast va a durar una hora. Y la idea es que haya bastante interacción con la gente que venga a vernos. Ya también estaremos transmitiendo en Facebook. Y cuando salga el podcast, pues ya le estaremos también dando el, el link para que nos vayan siguiendo. Y esto, pues que vaya creciendo. Siempre es un gusto poder compartir estos temas y charlar. A mí me hacía falta muchísimo esto y leerlos. Les agradezco a todos los chicos que ya habían estado en las transmisiones anteriores y pues la bienvenida a Melissa, que junto con ella estamos haciendo este proyecto y vamos a, a que nos vaya muy bien, vamos a hacer que nos vaya muy bien en esto que es Moco. Y nos falta un eslogan por ahí, póngale un eslogan tú Melisa, un sí, to no, to todo lo va a tener o sea, este por ser el primero se ve me medio así, pero ya cuando lo escuchen en Spotify van a ver qué diferencia yo creo que nos vamos a quedar los miércoles a las 10 de la noche, ¿no? sí, suena bien, miércoles 10 de la noche y otro día otro día lo vamos viendo pero puede ser lunes y miércoles o puede ser lunes y miércoles suena o bien. miércoles y domingo o no sé Sí, yo, yo puedo los domingos y puedo los lunes y puedo los miércoles. Bueno, ahí lo checamos, pero sí, me parece excelente. Perfecto. El, el dinosaurio dice, ¿cuándo será la próxima transmisión? ¿Ya ves? La próxima, eh, pues los avisamos en las redes sociales. Yo creo que si ya definimos el día, pues sería el domingo, lunes o miércoles. Y pues si todo sale bien en esta misma semana, ya estaría subido a Spotify. Sí se dice subido, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Pongo. <ríe> Muy bien, entonces, ¿cuándo dijiste? Miércoles y definimos en esta semana si es domingo o lunes. Pero ah. miércoles ya es un hecho. Que o sea, el viernes el no miércoles. puedes. Eh, eh, Puedo el viernes. Ah, sí. pues podría ser el viernes. Ah, pues que sea el viernes. <ríe> Ya está. O sea, ¿no vamos a llevar una organización? <risa> ¿Qué está pasando bueno, aquí? <risa> como que, es que sí, bueno, la gente se anima más y son como días más cercanos. Ok, pues el viernes que sea. Pues viernes entonces. Viernes en la noche nos vemos con otro, tem otro tema. Síganos en nuestras redes sociales y ahí vamos a poner, eh, pues les vamos a preguntar qué tema quieren y sobre ese vamos a platicar y los vamos a invitar a que nos platiquen también ustedes vamos a abrir el teléfono también para que nos llamen y nos cuenten alguna historia y demás esto se va a poner bueno y esto es moco con melissa y Oxlack. despídete melissa ay yo ya nada más estaba haciendo así <risas> pues los vemos el próximo viernes a mí me pueden seguir como melissa con doble s e y h y pues ya la verdad no tengo nada que decir lo siento tengo miedo a decir algo más tengo miedo <risa> tengo, tengo miedo de hablar sí, este, este podcast va a iniciar con el la voz de ese hombre que decía tengo miedo tengo miedo <risa> justo eso va a ser el intro muy bien estoy muy bien buenas noches descansen fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente podcast transmisión bye y que tú te sales de allá,